Cuenta la leyenda que en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo, cuando la tierra recién había nacido, vivían el sol y la luna. El sol era el dueño de toda la luz y la fuerza del mundo. La luna, blanca y hermosa, era dueña de la sabiduría y la paz. Un día se cansaron de estar solos y andando por la tierra crearon las llanuras, las lagunas y los ríos. Poblaron de peces las aguas y de otros animales la tierra. ¡Qué felices se sentían de verlos saltar y correr por sus dominios! Satisfechos de su obra, decidieron regresar al cielo, pero antes crearon a los humanos para que cuidaran de sus tierras y animales. Así pasó el tiempo, los días y las noches. Los humanos se sentían protegidos por sus dioses, adoraban al sol y la luna y les ofrecían sus cantos y danzas. Un día vieron que el sol dejaba poco a poco de brillar y sus tierras ya no eran tan verdes. ¿Qué pasaba? Pronto se dieron cuenta que un dios celoso en forma de puma con alas molestaba y atacaba al bondadoso sol, queriendo destruirlo para quedar con su lugar en los cielos. Los humanos no lo pensaron y se prepararon para defenderlo. Empezaron a arrojar sus flechas al intruso hasta que por fin uno dio en el blanco y el animal cayó lastimado a tierra, estremeciéndola con sus rugidos. Tan enorme era que nadie se atrevía a acercarse y los miraban asustados desde lejos. El sol recuperó su brillo y los pastos volvieron a su hermoso color verde, cuando salió la luna, vio el puma allá abajo, tendido y rugiendo. Ella no le tuvo miedo, pero sí mucha lástima al ver que no había dejado de envidiar el poder del sol y cada vez que lo veía se estremecía más de la envidia. Compadecida, quiso acabar con su sufrimiento y desató una lluvia de piedras para que lo cubrieran y no dejaran que vieran más al sol para así dejarlos descansar en paz. Tantas eran las piedras que lo cubrieron, y tan enormes que formaron sobre el puma una sierra, la Sierra de Tandil. La última piedra cayó sobre la punta de la flecha que todavía asomaba del puma y allí se quedó clavada. El puma entonces quedó descansando para siempre. Pero cuando el sol paseaba por los cielos, el puma despertaba y se estremecía de celos por su poder, y al moverse hacía que la piedra suspendida en la punta de la sierra también se moviera. Es por eso que le pusieron el nombre de la piedra movediza de Tatil.